El asunto es que tengo que estar acá, ¿sí? Buenas, buenas, buenas Amigos de YouTube, buenas, buenas noches Buenas noches a todos ustedes Podemos empezar la... ¿Cómo están? Buenas noches, esperemos, este, amigos, este... Coordinación con la Universidad de Tanna para poder este, empezar esta transmisión. Esperemos, amigos. Aló, aló, aló, probando, probando. Probando. Am amigos de YouTube, ¿me escuchan bien? Ah, de favor, amigos de Facebook, favor. ¿me escuchan bien? Se escucha bien, ¿ok? Amigos de Facebook. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Amigo del Facebook Dígame por favor ¿Se escucha bien? Amigo del Facebook Héctor alévalo. ¿cómo está? ¿Se escucha? arévalo idea? Franz, ¿me escuchan? Magda, ¿escucha bien? Se escucha muy bien. Okay. Entonces esperemos por favor a, a los amigos de la universidad. A ver, para probar. Uno, dos, hable. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La, doctor, me escuchan, está mal, ¿no? 1, 2, 3. hola doctor? Aló, aló, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, doctor, hable a ver para ¿Sí? probar el, el, el audio. Buenas noches, buenas noches. Ver, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, el contacto es el matricular Buenas noches, buenas noches. Ya. ya doctor, siga. Eh, en dos, dos minutos, van a presentar dos minutos. Ya, OK, ya. Hola, doctor, por, ahí, por favor. buenas noches. Aló, buenas noches. Alo, buenas ya, noches. un ratito, le, van a pre, le van a presentar, y es. Espera un segundo. Sí, gracias, gracias, gracias. A ver, doctor por favor. Buenas noches, buenas noches. Ya, ya, listo, listo. Espera un segundito, por favor, le a presentar. Desde el parte de vos, organizadores de la que lo ha constitución de los que del internet y la colectividad. ustedes, gracias la a partir de la Empezamos desde la conferencia constitución en debate. ¿Tiene batería? yo hoy, buenas tardes, tanto la algo del expositor del doctor Ramón Ramírez. Era Ramón Ramírez Viral. En primer lugar, vamos a reconocer su currículo a grande razón. Él es doctor en derecho y ciencia política, doctor en filosofía, doctor en economía, patrígeno en derecho penal matices en derecho constitucional, matices en gestión pública, la parte del grupo principal de la Fuerza de Políticas de la de la última entidad mayor que está más, autor de 85 obras académicas y científicas, ha sido quien fue de la Corte Suprema de Guinea. Como papel esta oportunidad, estar a cargo del abogado y soy Adón Abel Sotelo Calderón el es director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de la Universidad de Roma. asimismo la participación del abogado Álvaro José María de el director de la Facultad de derecho y política de la Universidad privada de TAC. De igual forma, el licenciado Germán Rivas, en calidad de presidente de la sociedad, pasada, sin parte Empezamos con la conferencia del expositor, conferencista, doctor Iglesias, Ramón Ramírez Eras. doctor, doctor, comience, comience. Ya, este, amigos, buenas noches. Les habla el doctor Iglesias Ramón Ramírez Eras. Profesor titular principal y paz director de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ante todo, para agradecerle a los organizadores esta invitación, ¿no? Yo soy una persona que cuando ofrezco algo cumplo mi palabra, ¿no? Y estoy aquí frente a ustedes para tratar de darles una explicación a argumentos respecto a un tema que es fundamental para la vida de nuestro país y qué mayor valor ¿no? de estar en esta heroica ciudad de Tangna ¿no? a través de las microondas ante este pueblo que resistió ¿no? a las otras chilenas y que nos enseñó a todos los peruanos ¿no? lo que es el, patria, es el sentido de patria, lo que es el sentido de nación, ¿no? que se ha perdido actualmente y fundamentalmente desde la imposición de la irrita de la, y nula la, si constitución, de constitución de con fujimontesinista del año de 1993, que es el tema, ¿no es cierto?, que es materia de la conferencia. De, en primer lugar habría que señalarlo, ¿no? algunas ideas centrales eh, que, que tienen que ver con lo que ha sido el constitucionalismo tradicional en occidente. ¿No? En, en, un, en un segundo momento ¿no? voy a, a ingresar a hacer el análisis de cada texto constitucional para probarles a ustedes, ¿no es cierto?, ¿No? que entre la constitución del año legítima del año 79 y la constitución del año 93, hay una diferencia fundamental, y que se puede resumir en esto ¿no? la constitución es una constitución democrática pluralista legítima que proviene del consenso de la mayoría de la sociedad peruana que es producto de un momento constituyente en los años de 1975 76 77 y que es una constitución que nos lleva al desarrollo a la industrialización del país es una constitución que en su modelo económico contiene, digamos, una, un, un sistema de tipo pluralista. ¿no? Mientras que la constitución del 79-93 es una constitución depredadora, ¿no es cierto?, totalitaria de mercado, que nos ha llevado a nosotros a una situación de pobreza extrema. ¿no? Entre el año 90, cuando habían 8 millones de pobres, y el año de, 1900, de 2000, 2023, que tenemos 13 millones de pobres, es evidente, ¿no? los economistas hablamos con cifras, con evidencias empíricas, de que esa constitución no ha favorecido, evidentemente, a una élite acá en el país, Para ellos esa constitución es buena, pero para la mayoría de los 33 millones de peruanos es un, una constitución que los margina, prolonga la pobreza, la miseria, ¿no es cierto? Y condena a la mayoría de los peruanos a una situación de involución social y económica. En un tercer lugar, voy a hablarles de la cláusula pétria, ¿no? Del artículo 307 de la Constitución, que es el fundamento, ¿no es cierto?, de legitimidad y legalidad que le permite a cualquier peruano, a cualquier autoridad, a pedir la restitución de esa Constitución legítima del año 79. Y finalmente, ¿no es cierto?, les hablaré sobre las consecuencias económicas, pero les adelanto. Si la Constitución del año 79 no se hubiese suspendido por el golpe del 5 de abril del año 92 de Fujimori, hoy día el Producto Bruto Interno del Perú estaría más o menos bordeando los 400 mil millones de dólares. Y hoy día el Producto Bruto Interno que tenemos es de 200 mil millones de dólares. Hay una diferencia ahí, hay ¿no es cierto?, de dinero. La pregunta es, eh, ¿400 mil millones de dólares en, menos 200 mil millones de dólares, ¿dónde se fue ese dinero? Sencillamente las grandes corporaciones la, la, las élites acá en, en nuestra patria, se lo llevaron ¿no es cierto? a los paraísos fiscales donde se encuentra ese dinero en estos momentos solamente dándoles un indicador económico de cuáles han sido los efectos devastadores de esa constitución del año 93 nula, irrita ¿no es cierto? y que debe ser anulada por un nuevo gobierno, por un nuevo liderazgo, por una nueva clase política en nuestro país, para poder encaminarnos hacia los caminos del desarrollo. Entonces, empiezo. Fíjense, en, la, en, la, en, la, en el derecho constitucional tradicional, uno puede empezar, ¿no es cierto?, preguntándose, como lo hacía hace más o menos 200 años la, la Salle, ¿no? ¿qué cosa es una constitución? ¿No? Porque eso es fundamental. ¿Para qué sirve una Constitución? ¿Qué ganamos con una nueva o con una Constitución que está hecha? ¿En qué beneficia, digamos, al, al ciudadano la vigencia de una Constitución? ¿No? Y acá esa, esa, esa pregunta trató de ser respondida, por evidentemente, por, por, por, por la por este, Lasalle, que era un político alemán señalando, ¿no es cierto?, que la Constitución era importantísima para cualquier sociedad, porque era la ley fundamental, que permitía, digamos, organizar los poderes. Y más allá, ¿no?, entre Constitución real y Constitución formal que defienden los constitucionalistas, lo que interesa fundamentalmente es encontrar cuáles son los factores reales del poder que permiten o no permiten a una sociedad insertarse, articularse con una carta política. ¿Para los efectos de qué? Para los efectos, evidentemente, de que los ciudadanos, el pueblo, tenga bienestar. Porque ese es el fundamento, esa es la razón de una constitución. La, la razón de una constitución no es a este, a hacer un, un juego de artículos, ¿no es cierto?, de competencias. No, no. La constitución tiene tres efectos fundamentales. En primer lugar, ¿no? es un freno frente al abuso del poder del gobernante porque si no hubiera constitución sencillamente el presidente, los ministros, los congresistas como ahora lo hacen pese a que hay una constitución avasallan los derechos de las personas las libertades, las propiedades o cometen legicidios con el fin de favorecer a determinados grupos económicos en segundo lugar la Constitución es fundamental para que se reconozcan derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. No solamente los derechos tradicionales de primera generación que defienden los liberales, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. No, no. Lo que interesa son los de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales. Porque esos derechos son los que posibilitan, ¿no? que materializan las expectativas de vida de los ciudadanos en una comunidad. Si esos derechos están restringidos, si esos derechos están limitados, evidentemente no, este, la sociedad va a tener problemas, como lo estamos viendo en estos momentos en Francia. Porque se está tocando un derecho fundamental que es el derecho a la pensión de los franceses, porque ellos están en contra, la mayoría están en contra que se suba la edad de jubilación de 62 a hace cuatro años para favorecer la rentabilidad de los grandes empresarios porque los problemas en fin de cuentas señores son comunes en Occidente y, y nosotros tenemos que entenderlo ¿no? acá desde el Perú que tiene que ha importado ese derecho constitucional que los problemas son similares Pero, este es en la famosa frase de Montesquieu no o sea, el poder debe detener al poder y para detener al poder la forma legal y legítima es diseñar una constitución ¿no? donde se fijen las competencias de los órganos de los poderes públicos. ¿no? Finalmente, una constitución es... Importantísima, ¿no es cierto?, porque define lo que se llama modelo económico. O régimen económico. Que es la forma como la sociedad va a proveer, va a producir los bienes y servicios. Y quiénes son los que se benefician con la explotación de los recursos naturales. Quién acumula, quién genera utilidades. Y cómo, y cómo esto va favoreciendo, ¿no es cierto?, a una minoría y perjudica, evidentemente, a la gran mayoría de ciudadanos. Entonces, planteado así las cosas, nosotros tenemos, para entender el problema de la Constitución del 79 y del 93, tenemos que hacer un, un análisis en línea de tiempo. Y Les pido, por favor, que me disculpen, voy a quitarme el saco. Fíjense en, en la... Usted. En la pizarra ustedes pueden ver acá una línea de tiempo, que es esta línea roja, para poder ubicar cuándo se origina el problema que está causando la ingobernabilidad en el Perú, una crisis política que se ha hecho permanente. El problema ustedes lo pueden ubicar acá en el año 75, cuando Morales Bermúdez ¿no? da un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975 y, y, y cancela la llamada revolución militar. No, el Perú entra en ese momento en una crisis política porque todos los partidos políticos desde de, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda se unen con la finalidad de recuperar sus derechos fundamentales. Los derechos, a la libertad, la igualdad, los derechos a la negociación, al trabajo. Entonces, eso es fundamental para entender cuándo se origina el problema. Entonces, Morales Bermúdez liquida la revolución militar, da un golpe de Estado al general Velasco y se produce el inicio, ¿no es cierto?, de lo que es una serie de programas de ajuste de paquetes económicos, siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. O sea, a partir del 75 de Perú volvió el revil del Fondo Monetario. Entonces, esos años, los que todavía se acuerdan, eran... Años de lucha obrera, lucha sindical, lucha política, lucha universitaria, donde todos los partidos se unieron con la finalidad de que los militares devuelvan el poder a los civiles, Porque los militares tenían un plan de 20 años de quedarse en el poder. Entonces hubo huelgas, hubo muertes, hubo paros, hubo agresiones, hubo deportaciones. Y recién el año 78, ¿no es cierto?, los militares al ver que el pueblo, ¿no es cierto?, se revelaba capituló y se dio nuevamente el poder a través de un proceso electoral y la salida era porque estamos en un momento constituyente porque eso sí fue un momento constituyente porque la sociedad desobedecía al que tenía el poder al que tenía el mando el, el, el gobernante, el militar, los generales tenían el poder pero no tenían obediencia de parte de, de, de la sociedad civil entonces eso esa época fue una época de crisis política y violenta, momento constituyente como lo que vivió en Chile, mucho más grave que lo de Chile en el año 2019. Y que terminó con la capitulación de los militares con una salida, con una convocatoria, una asamblea constituyente, que es expresión del poder, o sea, de la, se regresa a la fuente del poder, porque eso es un poder constituyente. El poder supremo en una sociedad donde el pueblo tiene el derecho, ¿no es cierto?, de, de reorganizar a la sociedad, la estructura política conforme lo crean, digamos, la clase dirigente, o los que tienen en esos momentos la capacidad de diseñar un nuevo modelo político y económico. Entonces, el 78 se convocó, se realizó las elecciones de manera transparente, la constituyente fueron tres tercios, un tercio para el lado, un tercio para la izquierda, un tercio para la derecha y se llegó a una serie de acuerdos políticos en la constituyente y producto de eso fue esta constitución del año 79, o sea, eso es lo que le da legitimidad a la constitución, que no fue una imposición del dictador en ese momento, de las fuerzas armadas hicieron una constitución contraria, digamos, a los intereses de los militares. ¿Por qué? Porque el día 12 de julio, y acá está, ustedes pueden revisar este, las actas de la constituyente, ahí en la torre firma la, la constitución el 12 de julio de mil, do, mil 1979 y el mismo día el gobierno militar, la Fuerza Armada, da una, un decreto, ¿no es cierto? Es eh, firmado por Morales Bermúdez y todo el Consejo de Ministros donde él Beta observa la Constitución que recién hecha. ¿Por qué? Porque decía que el Presidente de la República considera que la Asamblea Constituyente ha excedido y ha rebasado la función específica que se le encargó para hacer una nueva Constitución política. Por lo tanto, observa y rechaza esa Constitución que había dado la Asamblea Constituyente. O sea, los militares se querían quedar en el poder. ¿Y, qué, y cuál fue la respuesta? La respuesta multipartidaria de la extrema izquierda a la extrema derecha fue una resolución ¿no? dada el día 13 de julio, al día siguiente, donde los 100, los 100 constituyentes dicen, ¿no es cierto?, que la asamblea constituyente había cumplido con la labor que, le, que el pueblo le encargó, porque no le, esa labor no le encargó a la Fuerza Armada, a los militares, el pueblo le encargó a los 100 constituyentes que haga una nueva constitución. y Por lo tanto, al haberse elaborado esa constitución, una carta política no puede ser sujeta de vetos ni observaciones por nadie. El único que podría observarse es el mismo pueblo, con otra constituyente. que no sucedía en esos momentos. Entonces, la asamblea constituyente, los 100 constituyentes, dieron una, una resolución, dice... La Asamblea Constituyente acuerda, dice, fíjese que esto es fundamental, porque esto es lo que le da legitimidad política plena a esa carta política. Dice, la Constitución Política del Perú ha quedado sancionada y promulgada el 12 de julio del año 79. Dice, y solo, solo, puede ser reformada por el procedimiento prescrito en el artículo 306 de la misma. O sea, le dice a cualquiera, no solamente a los militares si tú quieres reformar esta carta del año 79 que tiene una cláusula pétrea, tienes que ir al artículo 306 ese es el procedimiento legal para reformar esta carta política entonces la constitución estuvo promulgada, sancionada el día 28 de julio del año de 1980, Fernando Velagón de Terri, que era el presidente constitucional que había ganado las elecciones, da un, una, un decreto que, que dice, mando, se publique y se cumpla. O sea, lo que se llama la ejecución de esa norma legal. Entonces, desde el 28 de julio, esta norma está vigente. Con esa norma fue elegido, con esa norma fue elegido Fujimori. El año, el año 90. 90. Con esa norma, este, el Congreso de la República, para poder hacer frente a la crisis económica que había dejado Alan García y los miembros de Acción Popular y del PPC, que fueron gobierno de los, del 80 al 85, que destruyeron las empresas públicas, porque las empresas públicas fueron destruidas por todos los ministros de Acción Popular del PPC, ¿no? por los grupos económicos, Rodríguez Pastor Blacker Miller, Manuel Ullúa, el grupo Cosmos, ¿no? el grupo de la IPE, ¿no? este, que empezaron a saquear las empresas públicas con la finalidad de sabotearlas a fin de privatizarlas más adelante. Entonces, Fujimori entonces no tenía ninguna razón para dar ningún golpe de Estado, porque yo tengo la colección, ¿no es cierto?, de todas las decretos legislativos que dio Fujimori desde el 28 de julio del año 90 hasta el 5 de abril del año 92. El Congreso le delegó facultades y reformó el SIN, dio las leyes de adecuación de las empresas públicas, bueno, todas las leyes que necesitaba. O sea, no había ningún pretexto por parte de, de Fujimori para hablar de obstrucción. O sea, el problema económico había sido resuelto cuando el 9 de agosto del año de 1990, cuando se dio el paquetazo con Blacker Miller y luego con Carlos Boloña, se produce lo que se llama, ¿no es cierto?, el gran saqueo del Perú, donde todos los peruanos pierden el 60% de su patrimonio. Entonces, el problema económico ya estaba solucionado el año 90-91. Y el problema del terrorismo también estaba solucionado, porque este animal humán estaba cercado y Sendero Luminosa estaba derrotado militarmente. Y las pocas, los pocos cuadros que tenía, habían venido a Lima a poner los coches bombas. en señal como de, de, de, de que evidentemente ellos habían perdido la guerra de campo, ¿no? Entonces, Fujimori no tendría ningún pretexto para poder dar el golpe de Estado, no tenía ningún pretexto para decir que había un problema de terrorismo o de mala política económica, porque él había gobernado durante más de año y medio el país con la constitución del 74. Entonces, uno se, uno, uno se pregunta, entonces, ¿para qué se dio el golpe del 5 de abril del año 92? Sencillamente... No fue sendero luminoso, no fue la ropa donada, el escándalo de su mujer, su no, no, eso fue, un, eso fue un cazabobo, un distractor. La razón de ser del golpe del 5 de abril fue robarse este país, saquear el país, ¿no? A partir de la imposición de un modelo económico perverso, un modelo económico destructor, depredador. Que no lo tiene ni siquiera la constitución chilena, ¿no? Porque la constitución chilena, ustedes ven, la, la, la, que, la que dio este Pinochet, en plena dictadura, respetó, ¿no es cierto?, la nacionalización de las minas que hizo Salvador Allende. ¿Por qué? Porque la minería, de cobre sobre todo, le proporciona a Chile casi el 50% de su presupuesto y todos los ingresos por minería y Pinochet no se atrevió digamos a, a, a tocar esas empresas estatales entonces el plan fundamental el objetivo fundamental del golpe del 5 de abril fue robarse este país y se lo robaron pues y las consecuencias de eso lo estamos viendo hoy ya con la miseria con la caída del producto sí. interno ¿no? con la, la aplicación de subsidios con un endeudamiento brutal está, estamos llegando a los 90 mil millones de dólares de, de deuda externa con el Fondo Monetario y la Banca Internacional ¿no? entonces esas son las consecuencias destructoras de ese modelo económico en el plano económico valga la redundancia pero donde ha sido destructivo esa constitución es que se ha convertido en una suerte de constitución de la corrupción cinco presidentes procesados, enjuiciados ministros de estado, congresistas generales de la policía generales nunca se ha visto este estado de descomposición moral de nuestra patria que tiene como marco de fondo esa, esa constitución fujimontesista que precisamente le permite a ellos robar los fondos públicos con total impunidad a través de los contratos ley, ¿no? a través de la transferencia de la, de la jurisdicción de conflictos a un órgano manejado por el Fondo Monetario de los Estados Unidos ¿no? condenando al, al, al, al Estado nuestro, al Estado Nacional a no tener actividad económica encadenarlo para que no haga ninguna actividad económica ¿no? con el fin de implantar en el Perú un totalitarismo de mercado que no existe en ninguna parte del mundo. Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Francia, ni en Chile, existe este modelo económico perverso, retrógrado, antinacional, antiperuano. Porque esta gente no tiene concepto de patria. Los neoliberales y todos aquellos que defienden esta economía de mercado, no la economía social de mercado porque la economía social de mercado ese modelo está consagrado en la constitución del 79 en la constitución del 93 está consagrada la economía de mercado salvaje No, y a las pruebas, a las pruebas, a las pruebas me remito fíjense acá le voy a leer ¿no? la declaración expresa ¿no? del, del presidente Fujimori cuando dio el golpe de estado el 5 de abril. Y la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Para qué da el golpe de Estado este Fujimori? Y acá lo dice, ¿no? Este es el decreto de ley, el primer decreto de ley que, eh, que expide él solo, él solo, ¿no? Por sí y ante sí, ¿no? llamado ley de base del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Y acá dice, ¿no es cierto?, en el, en el punto, en el artículo segundo, inciso 7, dice... El fin de este gobierno, o sea, de la dictadura, es, es, entre, entre comillas, es promover el desarrollo de una economía de mercado, dice. No dice una economía social de mercado. Y no lo podía decir sencillamente, ¿por qué? Porque todas las medidas que tomó Fujimori está, están encaminadas a desindustrializar al país, el, el Perú. A vender el Perú, a vender las empresas públicas, a rematarlas a destruir el, el concepto de patria y de identidad nacional entonces en este decreto de ley está la intención, no es cierto, declarada y para eso digamos Fujimori disuelve el Congreso de la República no implanta la dictadura a partir del 5 de abril entonces entienda bien en el derecho constitucional hay lo que se llama los tipos de constitución las constituciones nominales, las constituciones semánticas ¿no? y las constituciones reales. La constitución del año 93 no es una constitución que promueva la economía social de mercado, a pesar de que lo dice textualmente. No, no eso es mentira. Lo que promueve es la economía de mercado salvaje. ¿Por qué? Porque la economía social de mercado es una construcción híbrida, ¿no es cierto?, de los ordoliberales alemanes. O sea, más o menos decirle los socialcristianos alemanes, que la, luego de la derrota de la Segunda Guerra Mundial empezaron la tarea de reconstrucción de Alemania. Frente al modelo comunista de la Unión Soviética de esa época. Frente al modelo del capitalismo que encabezaba a Estados Unidos. Los, los, los alemanes dijeron: No, vamos a buscar otra vía, porque el economía y el mercado nos va a causar problemas. Hay que tratar de distribuir mejor el producto, la riqueza de Alemania. Y eso está escrito, ¿no? en, este, en este libro, ¿no es cierto? De, que lo detalla, digamos, con toda credibilidad, Ludwig Erhard, ¿no es cierto? En este libro, Wilson, no es cierto, bienestar para todos que ¿no? está en alemán, si ustedes lo pueden este, traducir, no hay ningún problema y van a entender lo que es la economía de mercado que es una economía capitalista con redistribución del ingreso de la sociedad a la mayoría de pobladores pensiones, sueldos adecuados entonces el problema que tenemos en el Perú ¿no? el problema que tenemos en el Perú es que pues este, a partir del 5 de abril se implantó una dictadura, una tiranía se, se pisoteó el Estado de Derecho Constitucional ¿no? que hace ilegítima nula, irrita cualquier constitución que Fujimori pueda haber pretendido dar porque esta historia comienza con el decreto ley 2557 17 de junio del 92 donde convoca a él solamente él, Fujimori convoca a un congreso constituyente democrático para que elabore su constitución acá no existe ninguna norma constitucional ninguna ley ningún tratado internacional que lo autorice a Fujimori a convocar a este congreso constituyente fíjense, a Castillo ¿no? yo no lo quiero defender pero es el hecho evidente que ustedes lo pueden, lo, lo pueden haber leído o escuchado a castigo se hizo todo un problema por el sencillo hecho de que quería hacer una constituyente a través del referéndum directo. Y toda la oposición, toda la derecha, todos los grupos de poder dijeron, bueno, la constitución no prevé el referéndum. ¿Qué artículo de la constitución prevé el referéndum? Por lo tanto, no procede ese referéndum ni la asamblea constituyente. Entonces, si somos coherentes, apliquemos el mismo argumento y criterio qué norma, qué artículo de la constitución, qué ley autorizó a Fujimori a convocar a ese Congreso constituyente. No existe. Fue la sola voluntad del tirano, del dictador, ¿no es cierto?, para hacer una constituyente fraudulenta, donde evidentemente tenía digitada a la OMP y al jurado nacional en elecciones, y por lo tanto el resultado era previsible. Por eso que esa, esa, ese Congreso Constituyente Democrático y la posterior Constitución del año 93 no tienen ninguna legitimidad. Porque la convocó un dictador en plena dictadura, porque desde el 5 de abril del año 92 hasta el 1 de enero del año 94, el Perú vivió en la jungla, vivió en la selva, sin autoridad legítima, sin leyes, sin Estado de Derecho. Y por lo tanto, ¿no? cualquier estudiante de Derecho sabe que los actos jurídicos y toda la normatividad que se despida en una dictadura, en una tiranía, es nula y soyure. Porque el derecho no puede convalidar los actos ilícitos, el derecho no puede convocar los, los, los delitos. ¿Ya? Entonces. No pueden decir, como alguna gente despistada dice, no, que esa constitución sometía a un referéndum. Pregunta qué norma, qué artículo, qué tratado, qué constitución autorizaba al tirano a, sumir, a someter su constitución a un referéndum. No existe. ¿no? Entonces fue la sola voluntad del tirano que hizo una farsa de referéndum. Y eso está probado por los propios votos que emitieron dos de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. No hubo transparencia, no hubo eh, presencia de órganos internacionales, ¿no? este Montesino manejaba la, la, la ONVE, por lo tanto, ese referéndum donde supuestamente eh, eh, el sí obtuvo 50.1% cuando estaba perdiendo hasta las 7 de la noche del día anterior, cuando el NO tenía 52%, evidentemente fue un maquinazo no fue un, lo que llamaban antes un anforazo ¿no es cierto? para tratar de justificar a Fujimori en el poder pero Fujimori se equivocó ¿no? ¿por qué? porque ese golpe de estado es inconvalidable y su producto ¿no es cierto? la constitución del 93 tampoco puede ser legitimada por ninguna norma, por ningún acto, digamos, de ningún gobierno. Y si está en estos momentos, este, si se está aplicando, es por razón de fuerza, de facto, no de jure. Eso ya lo ha dicho el Poder Judicial del Perú, en tres sentencias, donde la Corte Suprema condena, ¿no es cierto?, al ministro del Interior, que participó con Fujimori y otros ministros en el golpe de Estado del 5 de abril, el delito de rebelión, donde dicen, ¿no es cierto?, que el, el 5 de abril fue un delito, un acto ilícito, y por lo tanto le, le pusieron 10 años de pena privativa de libertad. Y a Fujimori no se le condenó sencillamente porque Fujimori se fugó del país. Pero como ya hay una cosa juzgada sobre el mismo hecho, ¿No es cierto? Los procuradores, el gobierno actual está esperando que la, la, la Corte Suprema de Chile autorice el juzgamiento de Fujimori por este golpe de 5 de abril. Y se le impondrá la pena que el fiscal ha pedido ¿no? 25 años. Porque eso es lo que está pendiente. Entonces, esta ejecutoria de cerca de 250 páginas que llegó en apelación, envía recursos de nulidad a la Corte Suprema determina con toda claridad ¿no? que el golpe de 5 de abril y los actos posteriores como son la constitución del año 93 carecen de validez son nulas y choyure, e inclusive acá fija una indemnización a favor de los peruanos que debe ser efectiva evidentemente el procurador general de la república entonces queridos amigos La posición mía, para resumir lo que les he expresado en esta corta intervención es que la única constitución legítima que, que, que tiene el Perú hoy es la constitución del año 93, perdón, de 79 es pedida por una asamblea constituyente con que fue producto de un consenso de toda la sociedad civil, firmada por el presidente de la UNED de esa época, mientras que la constitución de Fujimori no tiene firma, es producto de un delito, de un acto ilícito, inconvalidado. Frente a esta situación se han hecho algún tipo de observación por alguna gente despistada que no conoce el derecho constitucional, la teoría política ni la filosofía política. Porque yo les explico, este es un problema no de corte legalista. Y tienen ustedes que tener bastante cuidado, ¿no es cierto? Porque nosotros somos, los juristas, ¿no es cierto? Somos hombres de derecho. Ya Nosotros los juristas no somos aplicadores de la ley. Porque los aplicadores de la ley van a ser en el futuro, los robots con inteligencia artificial, donde lo único que van a hacer ellos es examinar los casos y con un algoritmo, ¿no es cierto?, resolver un litigio, eso es lo aplicar la ley, los juristas tenemos otra concepción, ¿no es cierto?, de lo que es un problema jurídico, donde hay qué cosa, uno, hay, en este caso hay filosofía política, hay teoría política, hay derecho constitucional, ¿ya? hay teoría del poder, hay teoría del Estado, hay teoría del gobierno. Entonces, en esta intersección, ¿no es cierto?, hay, una, hay un conocimiento, hay un saber de tipo sistémico complejo que no puede ser interpretado como lo efectúan muchos jueces en el estilo que señalaba Montesquieu, ¿no? de que los jueces son las la boca que pronuncia la palabra fría de la ley ese concepto digamos ha sido superado en estos momentos entonces hoy nosotros los juristas el los nuevos miembros del Tribunal Constitucional van a tener que hacer una interpretación de tipo teleológica, ¿no? Sustentada en qué cosa? En los objetos reales de una sociedad, que son los hombres y mujeres. Porque la constitución, en fin de cuentas, como lo dice la constitución de Estados Unidos de Norteamérica, no se da para satisfacer el, el ego de un presidente, de un gobernante. Y eso está definido en los preámbulos o prólogos de la Constitución. Acá cuando los norteamericanos dicen We the People, ¿no es cierto? Nosotros, el pueblo, dicen los Estados Unidos, We the People, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos una Constitución? Dicen, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice. Eso se llama la radio Legis, ¿no es cierto? Lo hacemos, dice para promover el bienestar general. O sea... Una constitución no se hace para enriquecer a una élite a través de contratos de ley, de una economía de mercado totalitaria. Es para promover el bienestar general y la felicidad del pueblo. ¿Ya? Y para eso son estas normas. Entonces la pregunta es, la constitución del 93, ya les he probado que es una constitución espuria, irrita, nula. Ha producido bienestar a la mayoría de la población. Hay, hay trabajo para los peruanos, hay salud, hay educación gratuita, hay seguridad social, hay pensiones, hay apoyo a la microempresa. El, el país se ha industrializado. Los pueblos jóvenes tienen derechos a vivir mejor. Las regiones reciben los beneficios, ¿no es cierto? que hay en, la, en Lima, la capital, en la costa, o esa Constitución es una Constitución elitista, excluyente, depredadora. Entonces, evidentemente, lo, lo segundo es la respuesta, ¿no? Y yo, digamos, le, le diría, ¿no? Para finalizar esta intervención, la real, la real, este, el real preámbulo de esta Constitución fujimontesinita sería el siguiente. Dice. Nosotros, las corporaciones neoliberales y los partidos que los representamos creyentes en que la obtención del lucro, el individualismo, la competencia salvaje son los valores supremos de la sociedad, que la persona y el trabajo se subordinan al capital, al capital y al enriquecimiento de una élite, que es el fin supremo de la sociedad y la economía, ¿no? y que todos los hombres deben existir mientras puedan pagar los servicios de salud, educación, que tiene un costo que el empresario no puede pagar, porque disminuirían sus ganancias. Ese debería ser el real preámbulo de esa constitución fujimontesinista, ¿no es cierto?, que ha llevado al desastre, a la quiebra de nuestro país. ¿Ya? Y finalmente la vigencia de la cláusula petra. Mucha gente no entiende, ¿no es cierto? Porque, porque no conocen lo que es una teoría política y una teoría este, constitucional. No estoy hablando de doctrina constitucional porque la doctrina constitucional es lo más anticientífico. La doctrina, la doctrina es propia de la teología. Y por qué digo que la doctrina constitucional este, no tiene criterio de verdad. Sencillamente es porque es incontrastable. Y en la ciencia lo que no se puede contrastar sencillamente no tiene el estatus de rigor científico. Puede ser cultura, pueden ser ensayos, pero no es ciencia. Entonces, para que tenga rigor científico tiene que ser posible de contrastación. Y por eso que yo hablo, ¿no es cierto?, en, en, en el nuevo derecho constitucional, de teoría constitucional, no de doctrina constitucional. Porque la constitución ya no tiene ese repertorio, ¿no es cierto?, este, prehistórico, ¿no?, de una parte dogmática y una parte este, orgánica. Eso, eso fue el siglo XVIII. Hoy ya no se habla de una constitución en esos términos. Hoy, hoy día se habla, primero, sistema de derechos fundamentales y, y protección de esos derechos. Segundo, el, el modelo económico... De la sociedad. Tercero, la estructura, ¿no es cierto?, la estructura política del Estado. Y cuarto, la reforma constitucional. O sea, el mecanismo a través de la cual se va a reformar esa constitución, porque la, el, el, el, los hechos cambian, el derecho tiene que cambiar, ¿no? Y acá yo inserto el problema en la cláusula petra. ¿cuál es el fundamento? ninguna constitución del Perú ha tenido cláusula pétrica, solamente la del 79 que fue, que, que es un artículo casi copiado de la constitución mexicana de 1917 para asegurar otro golpe de estado y por eso que ustedes ven que en México no hay golpe de estado desde el año 1918 entonces ¿cuál es la, la, la naturaleza del efecto de una cláusula pétrica? La cláusula Petria del 307 es imprescriptible. Segundo, es autoaplicativa. Tercero, es inderogable. Y algunos hablan de que esto dura hasta la eternidad. ¿no? En la teoría mexicana, en la teoría argentina se aplica ese criterio. Porque la cláusula Petrias es, este, este, existen en varios artículos de, la, de cualquier constitución. Pero el hecho fundamental es que en el Perú, en la Constitución 79, el artículo 307 diseña una cláusula fijada no por el poder constituido, sino por el poder constituyente originario. Y por eso que es inderogable Y ningún órgano del Estado, ni el Tribunal Constitucional, ni el Congreso, ni el Presidente, ni la Corte de Plan podrían dejarlo sin efecto. ¿Quién podría dejar sin efecto el alcance de la cláusula Solamente otra asamblea constituyente convocada, no es cierto, conforme al procedimiento que señala la propia carta. ¿No? ¿Por qué? Porque podría variar, variar qué cosa? La opinión, el sentido, ¿no es cierto? La racionalidad, el sentimiento del pueblo. Y lo que se trata no es de, como mucha gente equivocadamente dice, ¿no? buscar el espíritu de la ley, que es un error que viene desde Montesquieu. Porque las leyes no tienen espíritu. Los únicos que tienen espíritu, vida afectiva, somos nosotros. Los, los que tienen espiritualidad somos los seres humanos. Ninguna ley, ninguna constitución tiene espiritualidad. Esa, esa es la, la gran, el gran error que comete el Tribunal Constitucional y, y las Cortes en nuestro país. Porque lo que hace la, el Tribunal Constitucional no es el máximo supremo intérprete de la constitución, eso es mentira porque eso no lo dice esta constitución fujimondecinista, si ustedes leen el, el, el artículo 200 de la constitución señala el artículo 201 que el tribunal constitucional es el órgano de control de la constitución o sea es un, un legislador negativo bajo ningún punto de vista esta Constitución le concede la calidad de ser órgano supremo, porque supremo significa que por encima de ese órgano no hay otro. Y nuestro país, en nuestra Constitución histórica, puede interpretar el Congreso, puede interpretar el Presidente cuando elabora decretos supremos, decretos legislativos, puede interpretar la Corte Suprema, y hasta puede interpretar la Fiscal de la Nación. O sea, hay una pluralidad de intérpretes, pero lo que le concede únicamente el sistema al tribunal es ser órgano de control de la Constitución, una suerte de legislador negativo. Por lo tanto, la cláusula pétrea, inderogable, inmodificable, ¿no es cierto?, ¿tiene vigencia hoy? Claro que tiene vigencia, ¿ya? Y acá yo cito, ¿no es cierto?, finalmente para terminar... A Rousseau, ¿no? y nadie se ha atrevido, no es cierto, hasta ahora, a corregir a Rousseau ¿no? cuando él define, ¿no es cierto?, y señala por qué en una sociedad tenemos que obedecer al gobernante. Y él dice no qué tipo de normas, qué tipo de leyes debemos nosotros obedecer. No es al más fuerte, dice Rousseau. ¿Ya? el más fuerte dice no no no tiene legitimidad si no transforma su fuerza en derecho es decir si no se legitima a través de un poder constituyente sigue siendo un gobernante de facto un dictador o sea nadie le debe obediencia a un dictador a un tirano entonces cuando uno cede a la fuerza dice ese ruso lo cede por una cuestión de necesidad es como si te pusieran una pistola en la, en la cabeza un asaltante y te pide tu cartera. Tú se la entregas, digamos, tú se la entregas, tú, tú, tú se la entregas por una cuestión de necesidad para salvar tu vida. Ya, eso es lo que pasa en la dictadura con esta constitución del año 93. Ya, y, y, y Rousseau señala claramente, y termino en esta parte, ¿no? Dice, la fuerza, los golpes de Estado, no crean el derecho. Y dice, nadie está obligado a obedecerlos al dictador, sino debe obedecer a los poderes legítimos. Esa es la idea fundamental de por qué la constitución de 93 es una constitución irrita, ¿no es cierto? Nula, ex o y sencillamente porque la fuerza no origina derecho, el golpe de Estado, el delito de rebelión no genera derecho, ¿no? Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué tener obediencia a este tipo de gobierno y si obedecemos es como dice Ruso por un Estado de necesidad pero cuando haya otro gobernante no es cierto que tenga la visión de país que sea un estadista y, y comprende el problema constitucional inmediatamente va a restituir la palabra no el artículo 307 ¿por qué? porque vamos a recuperar la juridicidad y vamos a regresar al Estado constitucional de derecho que se rompió el 5 de abril del año 92, y por la cual, a pesar de que han pasado 30 años, sigue vigente el, el artículo 307 de esa Constitución. ¿No? Les agradezco, queridos amigos, este pequeño conversatorio. Y estoy a la disposición de las preguntas. Les pedí que me hagan una, una sola pregunta porque tengo que regresar a editar las clases en el doctorado queridos amigos de dos universidades. Muchas gracias. En la participación de la conferencita, el doctor, el doctor Ramón Ramírez Gerardo. Bueno, pasemos a comentar sus preguntas, para listas en esta oportunidad. En primer lugar, vamos a dar paso el doctor Juan Pablo Zacarías Manderramo. Es catedrático de la facultad de Derecho y Políticas de la Universidad privada de Tac. No, la la y de la respuesta tendrán opinión sobre el tema. ¿eh? Y a este, este sentido, el de propio Tribunal Constitucional, igual, que ¿eh? bueno, se presentaba por el señor Díaz, por Díaz, y su este tema, pero cuando planteaba una vigencia de orden constitucional político, con su opinión a ese respecto, doctor, no ¿cómo es posible la vigencia que no se coma. No, no lo escuchamos muy bien, pero, pero voy a tratar de responder lo que he entendido. Fíjese, ese, ese argumento, ¿no es cierto?, de que el Tribunal Constitucional, en el caso de Borea Uriga y otros casos, este, se pronunció, eso no es exacto. Lo que el Tribunal Constitucional hizo en esa época es lavarse las manos, como Pilatos. Dice, si usted lee la sentencia, ¿no es cierto? Este, que sí, pues efectivamente, que el golpe de Estado fue un acto ilícito, un delito, que se cerró el Parlamento, el Tribunal Constitucional. O sea, se cometió pues este, un atropello del Estado Constitucional. ¿No? Y, y, y luego hace alusión a la constitución desde que tenía el Perú. ¿No? Y finalmente dice, declara improcedente la demanda. No la declara infundada. Por lo tanto, ahí no hay cosa jugada material y tampoco hay pronunciamiento expreso, ¿no es cierto?, de que el tribunal se haya opuesto o se vaya a oponer a futuro a, a la restitución de la Constitución del año 79. Por una sencilla razón, ¿no? usted como, como jurista lo debe saber, ¿no? el artículo 307 es terminante, nadie lo puede, digamos, este, desconocer, y eso se aplica a estos señores del Tribunal Constitucional, a lo de esa época, 2006, a los actuales, dice el, el 307 esta constitución de 1979 no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza en estas eventualidades todo ciudadano investido ¿no? de, de autoridad tiene el deber de colaborar en su restablecimiento de su efectiva vigencia ya de su efectiva vigencia está vigente sí pero no es efectiva entonces para ser efectiva tiene que haber un presidente que haciendo uso no es cierto una decisión político-constitucional restituya la juridicidad, el imperio del derecho acá en el Perú. Eso, va, eso, va, eso se va, va a ocurrir tarde o temprano. Y yo lo, lo siento, lo intuyo. Porque yo estoy en esta posición casi, casi solitaria. Inicialmente lo estuvo Alberto Borea. Él dejó y hemos continuado. ¿No? Y ahora yo veo que Antauro Humala que, este, que todos los grupos de, de izquierda, ¿no es cierto? Y los apristas que están ahí medio cabezones, porque es una afrenta, ¿no? Que ellos, siendo, digamos, en, en, en cierta medida, digamos, este tienen acá la persona de la torre, no, no ni siquiera respetan la memoria de la torre por la corrupción que hubo en el gobierno de la García. Y tampoco los del PPC, ¿no? Que debían respetar la memoria de sus líderes fundadores. Edoya Reyes, Mario Polar y toda esa gente, ¿no es cierto?, que, que en esa época pensó, racionalizó los problemas del Perú, ¿no? Entonces, se trata de, de, de, de, de, de juristas, pues, que, que, de una talla, pues, que, que no le llega, pues, este, los actuales congresistas, pues es ridículo pedirle que este congreso, digamos, de, de violadores, de, de, de acosadores, ¿no?, de, de, de ladrones, estafadores, no, quiere hacer una reforma constitucional y menos, ¿no es cierto?, por el lado de cerrón ¿no? que no saben, ¿no es cierto?, lo, lo que es una constitución. Ese documento del, del 93 es absolutamente nulo, ¿no es cierto?, eh, eso, eso no tienen, todos están de acuerdo que es nulo, ilegítimo, irrito, pero cuando, cuando se les pide, ¿no es cierto?, que apliquen la 307, se lavan las manos. Y acá le digo, finalmente, ¿no?, los del Tribunal Constitucional se cuidaron, ¿por qué? porque dicen, ¿no? son juzgados o sea, son procesados no todos aquellos ¿no es cierto? que sean responsables del, del, del golpe y también dice los funcionarios de los gobiernos que se organizan subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución de 79 o sea, los lo, lo magistrados del Tribunal Constitucional están incursos en, en ese delito y todos los funcionarios, los altos funcionarios que se nieguen digamos a en forma permanente a hacer la restitución o sea, el proceso de Chile es diferente porque ahí no hay cláusula pétrea ahí lo que están haciendo es una salida política ¿no es cierto? por un pacto político de la derecha y la izquierda en la época de Piñeira o sea, ellos han creado este, esta asamblea constituyente modificando esta constitución pinochetista o sea, lo que han hecho es modificar un artículo de esta constitución pinochetista para hacer su asamblea constituyente, que ha fracasado por la posición de los ultras y los caviares. Y ahora, eh, como yo lo dije en varias conferencias, ¿no? el problema eran cuatro artículos: ideología de género, el, el aborto, el ultraaborto, ¿no? el aborto liberalizado, este, después el matrimonio homosexual. Si no hubiesen puesto esas, no, esos artículos, si no hubiesen constitucionales artículos, esa constitución que aprobó esa convención constituyente se hubiese aprobado. Pero la derecha se, apro se aprovechó de esos errores, ¿no es cierto? Para deslegitimar ese trabajo, digamos, y, y están entrando ahora a otro proceso, ¿no? que se hizo en el Perú, ¿no? El 79. O sea, se hacía llamado a, a, a juristas, a especialistas, para que elaboren un proyecto, un borrador de constitución que va a ser similar al que al, el año 79, porque de acá han copiado seis artículos, uno de ellos es el más importante, ¿no? que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, eso ya lo tenemos nosotros acá, ¿no? lo, lo han copiado acá de, del artículo 79, dice acá, ¿no? el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo, su gobierno es unitario, entonces, este, evidentemente, pues, este, no hay razón, argumento valedero alguno que, que pueda oponerse ¿no? a la restitución de esa constitución yo legítima tengo, del 79. Gracias. Gracias por la participación en esta oportunidad de que el doctor Pentecostal Ramón también sea usable con su ocupación que tiene. En la capital de la República, y también, centro también, con todos sus intereses, y sobre todo, quiero a amigos. Muchas gracias, doctor Ramón Ramírez, que era su oportunidad. Muchas gracias. A dar, voy a muchas, gracias. Eso, muchas gracias. Voy a despedirme. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, este, amigos de Tarna En alguna oportunidad no, no, viajaré no, no, no, allá en forma presencial, porque necesitamos avanzar con esta cruzada para restaurar, esta, restituir esta Constitución. Sí, sí, sí, sí. Buenas noches, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias